Una gran multitud formada por familiares, amigos y miembros del público se reunieron este domingo frente a la famosa finca Graceland en Memphis, Tennessee para el funeral de Lisa Marie Presley, la única hija del fallecido cantante Elvis Presley. Priscilla Presley, la madre de Lisa, leyó brevemente y en voz baja un poema de una de sus nietas. Ella sabía que estaba cerca del final. La culpa del sobreviviente, dirán algunos. Pero un corazón roto es la causa de su muerte. Ahora está en casa, donde siempre perteneció. Pero mi corazón extraña su amor, dijo Priscilla Presley en nombre de la nieta. Lisa Marie Presley murió el 12 de enero, horas después de ser hospitalizada luego de un aparente paro cardíaco. Tenía 54 años. Lisa Marie Presley fue vista públicamente por última vez la semana de su muerte en los premios Globo de Oro, a los que asistió con su madre para apoyar la película de Buzz Luhrmann, Elvis, sobre su difunto padre. Nacida en 1968, Lisa Marie pasó toda su vida bajo los focos, siguiendo los pasos de su padre en el mundo de la música como cantante y compositora, aunque con éxito desigual. Cuando Elvis Presley murió de una arritmia cardíaca el 16 de agosto de 1977, Lisa Marie se convirtió en la única heredera de su enorme patrimonio. Ocupó numerosas portadas por sus cuatro matrimonios, en especial con sus bodas con la leyenda del pop Michael Jackson y el actor Nicolas Cage.